aquí grabando el primer freestyle era de Jay citroen en hey, la donde tú vas con esa cabeza de alambrillo? dime tú Emma hey, tú el de la cámara acércate y tómame una foto con don Ramoncillo yo no tengo cuarto pero tengo la moña me dicen loquillo pero yo no me hillo el de la cámara tiramos una foto con mi hermano chefirito <risa> frenillo, yo no me guío, pero cuéntale a la gente sobre el piojo que vive en ese poco de alambrillo. Tú estás claro que si muñe, te ranqueaste. es tan feo que reprode le feo te da la espalda. Date quieto, lambón. Eso es una lagaña, un pedazo de jabón. Yo prefiero estar caldito y no he greñado. Oiga muchacho el diablo, vaya a pelar si deja el relajo. <risa> Porque se bajó la muña, se crea Wissiancito Mírate en el espejo, te parece a mi abuelo chico Cállate la la lambón Que tú, tú, eres un gringo maricón Estoy aquí parqueando Y esto Verde Un par de pinta Ya se a y todo a ver Y yo una loco Afe todo lo que quieres, Oye, discúlpame hermanito, si te jodo, yo vengo de la radial y en mi casa yo no como. Siempre te veo en patineta, todo esgreñado, pero yo nunca te he visto pegando las dos viales en un cuarto encerrado. Yo no pego, yo no te doy, yo no trabajo, yo no. <risa> mi hermano Perry, gordito rinco, aconseja a este hombre de papelillo. <risa> Si, este mensaje se los voy a dejar unos cuequitos que me están haciendo fotos y que en el facebook Cuidado y ahí te hacen una foto a ti con tu Ramón <risa> <risa> yo tengo a Ramón Gatán. Okay, ok ok ok ok ok ponte tu shortito blanco que viene caro. <risa> Ripe a toda la banda Moro, Rey, Axel, Lagaña a Meracho, al Gordon Flon. Que casi le meto un pataón. Poco okay. en el zinc, Florentino. Toda la banda del porvenir. Un saludo para las Yales del Facebook. Mi socia, Yareli. Un ripe. Hasta el cielo. Ella la ve, se murió. Al chupa boli. Ese se llama el peinado niño. A lo loco is. Desde los desde que hoy vamos a jugar juégate a la mujer Ponte tu peluca Y ese hace que tú, tú te vas a poner hoy en cuando mi más. Un saludo para el de la cámara hombre que Es mi hermanito, es guapito Que está en la foto conmigo yo <tí> estoy <careers> dormido. <mécil>, Vamos Vamos a ver. la pollita. Vamos a ver. la pollita. ver. encuérralo. a a ver. la cama, pelado. a ver. está Vamos a no No a ver. que a Cazosillo, sí, voy a la <risa> veo para Para de ellos. La mañana, que tengo uno en tu mente. Ya te instrumental, tío. <risa> mm, mm. <risa> <risa> yo mañana, como pitapa, desayuno, tortinda, también hojasita. ¿Y tú? Ya, hago punto. Suena pipisito, suena pipisito. Pipisito es la Es de que quiero dormir. En tu casa no hay tanquega. En tu casa falta hasta tu mamá. En tu casa no, no hay carriola. En tu casa no hay verja ni caseola. En tu casa no hay baila. Por hasta Ramón se la llevó para empeñarla. En tu casa me invitaste para una fiesta. Te pedí el baño y me salió un pupo con cédula. ¿Ana <risa> la pela o qué? Y aunque todos y aunque... la quieran enfrentar con...